verdad <risa> que me tomaron más No esperaba encontrarme con esto ni ahí, ni ahí. Recomendado. Súper recomendado. 10 estrellitas, 10 estrellitas. Ya estamos en Argentina con todos los papeles. We'll be en la ciudad de Río Grande, la segunda ciudad que visitamos en este viaje, es la ciudad que se encuentra más al norte de la provincia de Tierra del Fuego, la idea es quedarnos hoy y mañana, llegamos ayer, dormimos en la IPF que de verdad es un lujo, tenés duchas calientes en las cuales no tenés que pagar para utilizarlas, tenés baños limpios, tenés un wifi increíble, tanto adentro de la estación de servicio, como afuera, así que ese es un super dato. Ahora nos vamos a ir a ver qué nos podemos encontrar en Río Grande, que ofrece Río Grande y qué podemos hacer también. Porque afuera hay un viento de la hostia, tenemos que además comprar un par de cositas que nos quedaron pendientes, así que tal vez hagamos ahí un showcito de qué se puede comprar aquí en Río Grande. Vamos. Ahora estamos en el Hipertewelche, y creo que es bastante patagónico, en general en Ushuaia no hay A los usuayenses nos gusta el Welche porque es como si fuera un mega super de giladas Ya van no a ver qué giladas, necesitamos algunas para la camioneta, así que vamos Esto es como literal un mega super de la construcción de las casas Es como un shopping boludo, es hermoso, es hermoso Esto es como Monster Inc, está lleno de puertas ¡Ah! de la oficina de turismo de Río Grande y la verdad es que nos llevamos una sorpresa increíble el trato fue increíble y nos guiaron para poder ir a conocer lugares que la verdad que no sabíamos que estaban acá, así que ya tenemos todos los lugares vamos a tener la camioneta y vamos a hacer un itinerario para mostrarles todo lo que ofrece Río Grande Hay un montón para hacer la realidad es que no esperábamos que haya tantos museos, tantos lugarcitos para visitar y que nos reciban tan bien la realidad es que es un montón si vienen acá Pasen por la oficina de información turística porque es muy buena la atención. Está en pleno centro, en la media de, de la plaza y tienen toda la información que necesitan para visitar este lugar que está impresionante. Ahora nos vamos a la camioneta, acomodarnos un poquito y ver con qué vamos a arrancar el día de hoy. Estamos por ingresar ahora al Museo de Virginia Chuquintel, vamos a ver con qué nos encontramos. Es el primer museo que vamos a visitar el día de hoy, pero no el último, ¿no? No el último, no el único, así que vamos. El Museo Virginia Chuquintel se encuentra en la ciudad de Río Grande sobre la calle Alberdi a 555. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 15 a 18. Son estas maquetas mecatrónicas con sensor de movimiento. Esta, por ejemplo, que es eh, una maqueta en relieve de la isla grande de Tierra del Fuego, donde puedes ver la ubicación de los cuatro pueblos originarios. Y se van moviendo. El lobito que sale es increíble. El lobito. No, es una se van moviendo los personajes de la maqueta, cada uno con su ubicación. De yaganes o yámanas, los house no sé, Otro eh, grupo nuevo de trabajo que se conformó es el Atelier de Escultura, eh, este, cuyo escultor Darío Carmona es el autor de estas obras. El museo cuenta con una amplia oferta de muestras para ver. A través de las mismas se relata la historia desde los pueblos originarios hasta la actualidad, haciendo hincapié en acontecimientos que tuvieron gran relevancia para la ciudad de Río Grande. No podemos estar más agradecidos y sorprendidos. Entramos, yo no sé si fue por la cámara, ¿ok? Nos dijeron, chicos, ¿de dónde son? Esperen un segundo, les vamos a hacer una cita ya. Alucinante. Alucinante cómo está armado el museo. Alucinante cómo están hechas las muestras desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Súper, súper recomendable, súper lindo armado, súper bien curado la información. Estoy como anonadado porque eh, no tenía expectativas pero no esperaba encontrarme con esto ni ahí, ni ahí. Recomendado. Súper recomendado, 10 estrellitas, 10 estrellitas. Dentro de poquito, todo esto va a estar en la página web. Vayan, vean, le vamos a meter un montón porque sabemos que hay un montón de gente que lo valora. Por último, pero no menos importante, el museo cuenta con un sector dedicado a las ciencias naturales. El mismo cuenta con una amplia colección que nos permite aprender más sobre la fauna y la flora local. También se puede interactuar en diferentes partes a través del uso de las tecnologías como estos sensores que se ven acá. 38 a 23 millones de años. El tronco. Increíble. Al salir del museo decidimos dar un paseo por un lugar lleno de historia. Lamentablemente el viento no nos permitió filmar demasiado, pero no queríamos dejar pasar el espacio para compartir con ustedes el monumento a los héroes de Malvinas. de abrirla porque no sé qué puede haber acá y está bastante pesada. Oh, alto la comidita, boludo. ¿Qué decís que hay acá? Mm, no ¿Qué te sé. gustaría en casa? ¡Pancito! patafrola frola! Y acá no sé qué habrá dentro. Hay más comida, boludo. Ochi. <risa> Mentira, que te. <risa> Me han puesto cortadas. <risa> primer día, diga que los malos mandan suministros. sobre lo que podríamos llegar a visitar acá. Esta es una zona donde muchas aves vienen haciendo migración desde Canadá y en toda esta zona intermareal vienen a alimentarse y además de eso hay un montón de petrenes y gaviotas capucho café. Estoy gente con cumpleañitos, así que ahora les vamos a mostrar un poco de todo esto y también queremos resaltar la importancia que tiene este lugar. Está al lado de la ruta, a dos minutos de la ciudad y es gratis gente, así que háganlo y miren lo que vamos a hacer. Para la gente que por ahí disfruta de hacer avistaje de aves o fotografía de aves o quiere empezar a hacerlo, esto es muy común, son como hood o escondites donde uno se sienta para poder observar sin que las aves se sientan como intimidadas por nuestra gigantosidad en el medio del lugar donde estamos y lo que está bueno de esto es que está protegido del viento, entonces podemos estar mucho tiempo sentaditos mirando, observando tomando fotos, filmando, viendo todo lo que pasa en la costa sin molestar a las aves de la costa y sin eh, pasar mucho frío porque estamos al reparo Ahora estamos al es el primer paso fronterizo, planeamos hacer noche ahí para mañana bien tempranito poder hacer el cruce, cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a Argentina continental, estamos muy emocionados por lo que se viene y estamos muy agradecidos con toda la gente de Río Grande por la verdad, por todo lo que hicieron por nosotros, por toda esa buena onda, por todas esas energías, muchas pero muchas muchas gracias por eso. Visiten gente, visiten Río Grande, dense un tiempo para recorrerlo Hay muchísimo para hacer, muchísimo para hacer de verdad En nuestra página web vamos a poner dentro de poco toda la información que vieron de este video y más Estamos, estamos en Bahía Azul, lo digo y me emociono Estamos por cruzar el estrecho de Magallanes. En minutos, minutos nada más, vamos a estar en el continente. Esto es increíble. Estoy súper movilizado. Llegamos hasta acá con Leica. Llegamos hasta acá a los tres. un montón, no saben lo que significa para nosotros estar saliendo de la isla en este momento. Estuvimos varios días dentro de la isla y ahora llegó el momento de partir. Cuando se sale por tierra, sí o sí tenés que hacer todos estos trámites, pero no lo podemos creer, nos vamos y no en modo vacaciones, que es lo que siempre salíamos cuando salíamos de la isla. Como Tierra del Fuego es una isla y se encuentra compartida con Chile, a la hora de llegar al continente es necesario realizar cuatro cruces fronterizos. Los papeles necesarios en cada frontera son DNI del viajero, cédula de identificación del vehículo y en Chile el Suapex, que es un seguro obligatorio para extranjeros. Una odisea que solo el que vive en Tierra del Fuego o ha ido por tierra conoce. En el caso de las mascotas, dejamos el link del certificado veterinario austral en la descripción. La balsa que cruza el Estrecho de Magallanes tiene un valor al día de hoy de 4.300 pesos argentinos aproximadamente. Tremendo esto. Gracias viejita. Gracias el en Patagonia Turismo por liberarnos del cruce de la balsa. Yo no puedo más. Acá estamos con José. Un nuevo amigo que hicimos en la balsa. Lo mejor para la ruta, José. ¿sí? Bueno, ruta. Bueno. ¿Qué se siente, Rufina? ir más lejos cada vez? ¿Te ¿Querés decir unas palabras? Primero que acabo de ver tres choikes. ¡Ah! Y segundo que estamos en el continente y qué lindo, qué lindo que es estar vivo Estamos ya en el espacio integración austral, Monte Aymon contra Chilena, llegamos a la una, de una a dos hay desinfección, así que paciencia, esperamos un ratito, comimos unos pidos ricos. Ahora vamos a hacer migraciones. Uno de los beneficios de tener una casa móvil es que de pronto si tenés que esperar una hora por desinfección. Podés. Vamos a salir de Chile, vamos a ingresar a Argentina y vamos a estar por fin en el continente. Recién terminamos de hacer los papeles de la frontera. estuvimos tres, tres horas, pero una de esas horas fue por desinfección, así que. Apérele. Y Rufina es una perrita ligera. Ahora ya tomamos nuevamente rutas Cosas lindas que nos pasaron las fronteras fue cruzarme a mi familia que estaba saliendo también de vacaciones. Y nos cruzamos con los chicos del viaje de Momo que tiene una tráfico es hermosa. Ellos son súper, eh, súper, eh, súper... Súper buena onda, súper buena. ¿Son, son esos viajeros que queríamos oh, ver hace un montón. Hace una bocha que hablamos, nos conocimos por el grupo de los amigos de las tráficas y ven el WhatsApp. Y una masa, súper linda cruzar. Seguramente nos volvemos a cruzar con los chicos en algún momento porque bueno, la ruta es grande y nosotros vamos lento, lento, lento. Así que ahora vamos a ver dónde pasamos la noche, la queremos sacar a Rufina también a pasear. Pero bueno, estamos muy felices porque estamos en otra provincia, gente, estamos atrás tierra el fuego. Ahora estamos en Santa Cruz, yendo a Río Gallegos, para el que no lo sabe, mi ciudad natal. ¡Guapa! Finalmente llegamos a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, primera provincia que visitamos. Bueno, también lo primero que se puede ver una vez que nos sale de Tierra del Fuego fue increíble, increíble todo esto, haber cruzado finalmente el charco, como le decimos nosotros, salir de la isla. Se viene muchísimo, pero muchísimo material. Estamos más que agradecidos con toda la energía que estamos recibiendo. Atrás se ve la casa de mis tíos, 20 años, desde la última vez que nos vimos todos, es realmente increíble. Estamos más que agradecidos por eso. Gracias Chris, gracias Carlos, de verdad. Se viene mucho material al Instagram, no olviden suscribirse al canal, para aquel que no sabe cómo puede ayudar, suscribiéndose es una opción. Si no, abajo está nuestro link de cafecito donando un litro de gasoil, nos ayudas a que Leica llegue todos los días un poquito más lejos. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video.